¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este, su podcast, La Voz del Pueblo MX. Es un placer, como siempre, saludarles y darle la bienvenida a mi eterno acompañante de este podcast, Néstor Velázquez. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Hola a todos, muy buen momento del día, muy buenas noches. Desde luego, estamos grabando aquí el día miércoles 13 de abril. Estamos en vísperas de la... No, ya estamos en Semana Santa. No, pues que... Nosotros no conocemos las vacaciones y cosas así privilegios y pues obviamente la Semana Santa para nosotros continúa siendo Semana Diabólica, o sea, como cualquier otra semana. Ya platicamos de eso en Navidad y como mmm, obviamente no tenemos una, un formato que dijéramos, ah, estamos de vacaciones, pues no, obviamente Semana Santa, Semana Diabólica, Semana lo que sea, sigue siendo la misma y pues estamos aquí ya grabando este programa. En realidad, el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Así que bienvenidos a este Via Crucis informativo de la comunicación en México, la voz del Pueblo .mx. Vamos a comenzar el tema del día de hoy. Pero antes quiero mandar un par de saludos para, a ver, de demonios! No lo preparé ya que estoy este, buscando quién... Es la primero. El, el acordeón número uno son varios para varias personas que se tomaron la molestia de darle ahí seguir y like en instagram primero número uno número uno newton air ahí dejó su comentario en instagram en el video del gato muchas gracias por dejar el comentario en el video de instagram para la Marielo, ella es de Brasil y eh, nos escucha ahí más o menos para aprender español. Dice que nos escucha desde Brasil. Le gusta mucho el programa. Gracias hasta allá, hasta la ciudad de Brasil. Nada más dice Brasil, no sé qué ciudad específicamente sea, pero bueno, muchas gracias. Tenemos a Yair Alvarado, punto 397. Amigo, Yair Alvarado, si estás escuchando esto, no eres el 397. Aquí en la voz del Pueblo MX eres el número uno. Y también, sobre todo... Un saludo y un fuerte abrazo, abrazo perdón, a Charlie Collado, que nos escucha y nos ve muy entusiasta, muy entusiasta, con mucho entusiasmo desde la Ciudad de México. A todos ustedes, muchas gracias por suscribirse, por seguir a el canal XHT Web aquí en Instagram. También. Por favor, sigan a la Voz del Pueblo en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas, en todas las redes sociales, porque como ya vieron, hay contenido variado de todo, de todo y tratamos de enfocarlo como para cada red social, ¿no? En Instagram, fotos de comida, fotos de gato, en TikTok, pues cosas de TikTok, cosas efímeras, cosas bailes, etcétera, etcétera. Y en YouTube y en podcast, pues aquí está la información 100% completa. Así que vamos a comenzar el programa de esta semana. Así es Néstor, acuérdese ya también estamos subiendo la segunda temporada tanto a Spotify como a Amazon Music estamos en ambas plataformas que son como las más comerciales por ahí también tenemos eh, Google Podcast por ahí están muy en tendencia algunas reproducciones de las personas tóxicas, está muy bueno ese capítulo, no se lo pierdan y por ahí tenemos ya bastantes visitas desde Argentina, tenemos visitas de Ecuador, España, también tenemos visitas, obviamente, del vecino de Estados Unidos, toda la paisanada que está por allá, saludos, que están viendo este contenido, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y pues ya está, amigos, ya lo dijo Néstor, este episodio va de la inteligencia artificial. ¿Realmente qué es, amigos? Eh, tal vez muchos tendrán en el radar... Eh, lo que tenían comúnmente las, las mamás, bueno, ahora ya son abuelas, eh, que tenían eh, aquella, eh, digamos, al, aquel terror, aquel pánico de que una máquina como Terminator se apoderara de la humanidad y algo como Skynet tomara el control de este mundo y todo se fuera al caño. Pero realmente se malentendió un poco la inteligencia artificial Va un poco más allá al res del respecto de la programación de la robótica. Van pegados, pero más no son eh, en, este, en estos tiempos un matrimonio consolidado. Eh, sí tiene que ver mucho la robótica, el aprendizaje, la inteligencia artificial. Pero incluso hoy en día ya podemos tener algunas interacciones con este tipo de inteligencias que no necesariamente son eh, directas con un humano. Estas inteligencias pueden estar recabando tus datos, viendo tus hábitos de consumo, eh, viendo lo que en tu zona está ofreciéndose por un servicio que te pueda encaminar a ti este tipo de productos. No necesariamente interactúan con el humano. No, Néstor, ¿tú qué tienes al respecto de la inteligencia artificial? ¿Qué tienes ahí en el radar? de este matrimonio que te hablo, o de la programación, tú que eres programador, cuéntanos tu punto es de correcto, vista. Es correcto, pues, eh, lo primero que hay que hacer es definir la parte de la inteligencia, ¿no? Que es como la habilidad que se tiene o que tenemos los humanos, bueno, incluso los seres vivos, ¿no? Que es más o menos de aprender, entender, razonar, que son como dos cosas distintas, porque entender es, ah yo entiendo que si camino por aquí me voy a resbalar, ¿no? Pero ya no voy, pero a lo mejor sí digo yo, ah, bueno, mi razón ahora es que ya no paso por ahí o para pasar por un lugar donde me voy a caer, pues piso con, con de otra forma o hago otra cosa, ¿no? Y de ahí, una vez que se ha entendido, se ha razonado, se ha aprendido, el siguiente paso es tomar decisiones y formarse una idea pues ya predeterminada en donde estamos, ¿no? Estas habilidades, desde luego, que son sumamente genéricas para definir la inteligencia. Sin embargo, se apegan pues, muy fehacientemente hacia lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene estos eh, elementos, aprende, eh, eh, no razona, eso es un punto muy concreto para debatir. La inteligencia artificial no necesariamente razona, lo que hace es ir como contando patrones y va decidiendo sobre estos patrones En la programación hacemos mucha burla Que si queremos hacer eh, Inteligencia artificial en nuestros programas O en nuestras páginas O en lo que tengamos que programar Le pongamos un montón de IF Y con eso hacemos inteligencia artificial ¿Qué es lo que quiere decir eso de IF? Porque a lo mejor suena un poco abstracto Bueno, IF es la sentencia básica de la programación Y es más que una decisión Si determinada condición se, con... se... Te Se concluye, o sea, una, tenemos una condición, por ejemplo, que el número A sea mayor al número B. Si el número A es mayor que el número B, entonces haz algo. Si no, haz otra cosa. Eso no necesariamente es aprendizaje, no es razonamiento y mucho menos es inteligencia. Eso es básicamente, um, digámoslo así, un patrón. O sea, nada más es un patrón de comportamiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dice el, el número A es menor al número B, pero si sí es negativo, entonces ya no va a saber qué hacer? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que estas variables, por ejemplo, cuando son distintas o la condición no se cumple de ninguna forma se almacene como un estado distinto y cuando este estado distinto llegue tome otra, otro elemento esto muchas veces en la programación decimos que hay que hacer que por ejemplo la página que estamos observando la página de internet o, o la página de Facebook o la página de YouTube que estamos viendo sea es que está complicado está controversial decir que sea consciente de sí misma, muchas veces por ejemplo en, en los ejemplos que he platicado aquí en La Voz del Pueblo de la programación que luego hago tengo que hacer que la página sepa, que es que está muy abstracto. A ver, voy a, voy a darles un poco de contexto. En uno de los eh, trabajos que tengo, en uno de los trabajos que tengo con unos hoteles, pues mucha gente viene de otros países, aquí a Cancún. Entonces dice, yo me quiero hospedar en tu hotel pero quiero hacer mi reservación a las 3 de la mañana de mi país. no Resulta que este cuate está en las Islas Galápagos o en algún otro país que no, es, que no tiene la hora de México. Entonces tenemos que empatar su hora de este cuate con la hora de México, una hora de oficina, para que podamos nosotros saber en ese momento que si nos escribió a las 3 de la tarde y para nosotros México son las 3 de la mañana, pues en realidad le llamemos a nuestras... 4 o 5 de la tarde para que coincidamos con sus 10 de la mañana de aquel cuate y eso lo hacemos mediante programación entonces en programación primero captamos la hora en la que el cliente está en su país y de ahí ya decidimos qué horario tienes disponible, nada no, pues que hasta las 10 y esas cosas no es que sean como inteligencia sino que van captando los patrones y la parte complicada primero es hacer que la hoja, bueno, que la página que el cliente está viendo sepa que en ese momento se encuentra en, en determinado país con determinada zona horaria y que cuando consulte los horarios de Cancún, en este caso para hacer su reservación, pues su reservación debe de coincidir con las horas para que muchas cosas se lleven a cabo. O sea, por ejemplo, su vuelo que salga de allá a las, no sé, 3 de la mañana para que aquí a México llegue a las 9 de la mañana el camión pase por ellos al aeropuerto y los lleve al hotel. Entonces, ese tipo de cositas, nosotros los vamos, eh, se usa mucho la palabra alimentando, pues yo, yo diría más bien entrenando. Entonces, entrenamos al, al sistema, entrenamos al código para que sepa cómo ir decidiendo, ¿no? Y este, este código, por ejemplo, que les estoy contando, pues ya tiene almacenado un, un una ruta para consultar las zonas horarias entonces dice en qué país estás ah pues en tal país ah eh, vete a tal zona horaria eh, es más o menos más o menos horas no, no pues son menos horas entonces hace todo ese camino de una forma eh, automata o sea no tiene que pedirle permiso a nadie no tiene que hacer nada sino que lo hace en un patrón y lo va siguiendo entonces en este caso a lo mejor no ha aprendido o, o los que aprendimos primero fuimos nosotros que si por ejemplo nos llaman de... ay se me olvidó el país pero hay un hay unos horarios que tienen menos horas que nosotros incluso son 12 horas antes que nosotros mientras nosotros tenemos por ejemplo las 12 del día aquí ellos tienen la medianoche del día anterior ni siquiera del día en curso sino del día anterior o sea qué diferencia por ejemplo los chinos los chinos tienen 12 horas más que nosotros pero hay países que tienen 12 o 14 horas menos que nosotros y son un día anterior y ese, ese tipo de cositas, pues hay que irlas entrenando y que otra cosa es pues almacenar los horarios, almacenar la, los patrones de horarios y con eso va a ir aprendiendo el sistema. Ahora, entra en la definición de inteligencia, para nosotros los humanos que lo hicimos, que lo pusimos, Sí, o sea, nosotros tendríamos que haber... Nosotros aprendimos, eh, razonamos, todo ese tipo de cosas. El sistema como tal no lo hace? ¿Qué sistemas sí si lo hacen? Entre comillas, te pongo mucho las comillas en esta cosa. Toda la publicidad que ustedes vean en Facebook aprende de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes consumen, a qué le dan like, a qué le dan me gusta, qué les enoja, qué les me, qué les me divierte, qué les eh, dan corazoncito y todo ese tipo de cosas. Y de eso, de esa información que nosotros alimentamos voluntariamente, los famosos algoritmos van describiendo. Mira, el usuario fulanito de tal le gusta mucho a todo lo que tenga que ver con ropa, le da like, el botoncito azul. Pero a todo lo que tenga que ver con ropa de color verde, le da like, le da corazón, a el, el botoncito del corazón. Y entonces cuando los publicistas entran y le dicen a Facebook, oye, dime cuáles son los que, las preferencias de los usuarios en determinada zona. No hay una persona atrás, todo esto se almacena en una base de datos, todo esto se manda a llamar mediante código y esas cosas, se hace el conteo. Ah, mira, el usuario fulanito prefiere la ropa negra, prefiere la ropa de tal color, vive en una zona de calor, muéstrale ropa de color variada y ropa de, que pueda usar en, en un clima cálido. Y así es como funciona. No es que sean como inteligentes, es más que nada como un patrón autómata. ¿En dónde vendría la parte de la inteligencia como tal? En esta parte es donde muchas veces si se rompe esto por ejemplo o sea, se rompen todos estos patrones la inteligencia puede decidir reescribir el código en ese momento es cosa de preocuparnos y de asustarnos no hay algo que lo haga o sea no se preocupen. pero el día que el día que eso, el día que eso pase yo soy el primero en patear una computadora yo soy el primero en destruirla porque si sí es algo peligroso eh, que eso suceda o sea Hubo una leyenda urbana que según unos, unos bots de Facebook lo hicieron, ¿no? Y estaban inventando un, un idioma propio. No lo estaban inventando, lo que pasa es que era como más eficiente para los bots comunicarse entre ellos. O sea, uno le mandaba un texto, otro le mandaba otro y así. Y, y si se lo mandaban en lenguaje de alto nivel, mm -hmm. nuestro lenguaje, así, las máquinas es de alto nivel, si se lo mandaban en lenguaje de alto nivel, perdían mucho tiempo en procesarlo de una palabra entendible, como nosotros, este color rojo. Uh -huh. Si ellos lo procesaban en color rojo, tenían que traducirlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el, el, el robot de Facebook? Recibía la palabra color rojo y decía, ah, pues el color rojo equivale a 6600, por ejemplo. Entonces decía, ah, pues color rojo Entonces rojo igual a 6600 Sustituyo el nombre color rojo Y solamente pongo 6600 Entonces eso era más eficiente Que tener toda esa parte Entonces, ¿en qué momento pasó eso? Ah, bueno, porque muchas veces no era rojo sino era rolo O sea, la gente se equivocaba y quería escribir O sea, estoy dando un ejemplo así súper superficial ¿no? El rojo, la gente no escribía rojo Escribía rolo o rojo O estoy viendo las teclas Toro. aquí Para ver cómo podrían equivocarse para escribir algo, ¿no? Escribir rojo. Entonces el robot empezó, el robot empezó a ver que muchas veces no coincidía con ninguna de sus condicionales. Entonces qué era lo que hacía? Mandaba un warning, mandaba un, un, este, en, en programación se dicen este, excepciones. Mandaba una excepción. Que es un error controlado. O sea, no, no salía ese error. ¿no? El color que tú buscaste no se encuentra. No. Mandaba una excepción. Y la excepción, por lo regular, los programadores las dejamos para que la, los programas sigan corriendo y el usuario no se dé cuenta que hay un error. ¿no? La excepción sigue corriendo y al programador de Facebook le llegaba así de, ah, mira, este, pues escribieron esto, ah, pues el error, pero sí querían ver este, el color rojo, ah, pues sí. Entonces, está bien, ponían estas bases de datos, el, el, el error o lo que hayan puesto y ya tenían como que el rango de colores rojos entonces cuando les llegaba la variable los robots decían ah ese es el 66 ese es el rojo y el otro en lugar de recibir la palabra rojo recibía el 6600 y para enviárselo al otro al otro robot en lugar de un ok o de un estado válido nada más le decía true y eso no quiere decir que ellos necesariamente hayan como Hecho un inventado lenguaje. un lenguaje Inventado una de, de la nada O sea, no lo hacen ¿Por qué? Porque básicamente es, Para que tengan esto, pues es el almacenamiento Es las entradas Es el, lo que nosotros vayamos Entrenando estas inteligencias No hay una No hay una inteligencia No hay un código, no hay un Algo, algo entre comillas Que en ese momento decida Por sí solo qué hacer o qué no hacer Simplemente hay, eh, en programación hay estados que son las condicionales, es el, el if, es la básica, el switch, cuando son muchas condicionales y en este caso el switch, por ejemplo, pues puede hacer un default. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una programación switch, por ejemplo, ¿no? Dice, eh, para la variable x, variable x, tengo un caso, si la x vale 1, si la x vale 7, si la x vale 8, si la x vale 9 y tengo un estado default. ¿Qué quiere decir? Que si no vale ninguno de estos, pues es cualquier otra cosa. Entonces, de ahí es más sencillo irlos retomando. Entonces, cuando nosotros estamos programando, bueno, los programados hacemos esto, pues vamos poniendo las excepciones para estar viendo cómo se va a comportar. Muchas veces el resultado es distinto de cómo lo imaginamos a cómo lo estamos presentando. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque las inputs y los factores que intervienen al momento de estar entrando están entrando variables pues a lo mejor eh, resulta que para el usuario tiene una codificación distinta en su máquina y esto es muy común el acento no en la tecla de acento tienen otro otra tecla no tienen otra configuración de tecla o no tienen ñ entonces quieren escribir la ñ escriben otra cosa y entonces eso uh -huh. ya nos causa excepciones a los programadores o, por ejemplo, cuando escriben su fecha de nacimiento, mucha gente está acostumbrada a ponerle su fecha de nacimiento solamente con dos dígitos. Y cuando en la antigüedad, hace 10 años, pues programábamos con dos dígitos, ¿no? no tomábamos en cuenta el 2000, entonces cuando la gente ya empezó a poner que nació en el 2001-2005, ¡Pum! Vale, pues todo esto se fue al demonio porque el, la programación decía ¡Híjole, es que no tengo estos años! Y para la computadora o para los códigos en esa primera versión Pues resulta que los 05 correspondían a principios del siglo XX, no del siglo XXI Entonces, y eso no lo entendió, no lo entendía la máquina No sabía qué hacer y generaba errores El famoso fin del mundo del año 2000 que no era otra cosa más que no se habían preparado excepciones en ese caso al día de hoy sí hay excepciones y ya se tiene como entendido que si la persona le pone 05, 010, pues ya es gente que nació eh, en esta parte, sin embargo sí, sí se hace como la validación, o sea siempre que ustedes tratan de seleccionar un año, pues ya les pone ahí una lista de años en la que nacieron, para evitar ese tipo de cosas raras, entonces es muy... Eh, Digamos difícil hablar de inteligencia artificial desde el lado fantasioso en el que la inteligencia pueda decidir por sí sola sin una previa, sin un set previo de instrucciones. O sea, sin un set previo de instrucciones, sin un set previo de inputs la inteligencia por sí sola no va a, a reaccionar, o sea, va, va a hacer lo que se le ordena y lo va a hacer eficientemente, lo va a hacer lo más eficiente que pueda sin embargo si tiene excepciones si tiene cosas ahí que no tenga que hacer por ejemplo los famosos bugs porque a lo mejor eh, se sobrecargó la memoria hubo teclas raras que no entendió el, la instrucción entonces va a terminar haciendo otra cosa es algo algo muy común como ah, conocida por ejemplo esto que estamos viendo aquí cuando yo muevo así es un bug ¿Por qué? porque la la inteligencia o, o lo que está transmitiendo pues capta mi imagen, pero no alcanza a ver Que se está moviendo, entonces cuando yo Muevo esto, pues no, no sabe cómo reaccionar Y lo único que hace es hacer el trazado, hacia el barrido De los colores, y eso podría Podría ser considerado un bug Con sus respectivas distancias, porque no faltarán que los expertos me boten un tomatazo. Eso no es un bug, se llama lag. Es un delay, es un... Ya lo sé, pero estoy tratando de poner un ejemplo para el grueso de, de la población que la nos población. escucha, que a lo mejor no está tan familiarizada. Incluso hablé mucho de muchas cosas de programación y es medio complicado en este caso que si, si no está familiarizada la persona y empiezo a hablar el if, el for, el while, el do while, el switch, el case, el try, el... Y les empiezo a decir todas esas instrucciones, pues nos van a cancelar, ¿no? Y no porque somos terceros, sino porque, pues, ¿quién habla así? Entonces, la inteligencia... Yo estoy muy escéptico de la inteligencia artificial como tal, sin, como tal por sí sola. O sea, vamos, lo que imagino más bien es que la inteligencia, lo que se considera como inteligencia artificial, es como una especie de mono amaestrado. O de, o de mamífero que está predestinado para obtener algo, por ejemplo lo, los orangutanes, los chimpancés, este, ellos son inteligentes, por ejemplo, que, que hacen no para sacar insectos de un hueco, una varita, nada más, pero si a ninguno de ellos se les ocurre tomar una piedra, abrirlo más y sacar más insectos, no, porque su, su set de instrucciones de los simios, de los, de los chimpancés, por ejemplo, Nada más es con la varita y sacan lo que se van a comer y se acabó. Y difícilmente ellos piensan más allá como para obtener otra cosa o como, o como que se le queden pensando así de, ¿y ahora qué, qué otra cosa hago? ¿no? En algún momento aquí en La Voz del Pueblo hablamos de, de dónde sale esta inteligencia. O sea, sí somos inteligentes, lo que aprendemos, razonamos y por ejemplo si te pego o así, ah, si te, te vas a agachar. ¿no? Ya aprendiste que si yo hago este movimiento y si te quitas ya no te duele. Ah, ¿Y ahora qué tendrías que hacer? Defenderte, ¿no? O sea, te quitas, boom, y reaccionas. Ah, perfecto. Entonces, sin embargo, no no hay como ese más allá. O sea, no no no hay esa pregunta de ¿y ahora qué? Un ejemplo hacía, por ejemplo, en las películas, ¿no? Eh, en Terminator, en la última, con Sarah Connor, don, Sarah Connor en, interpretada por Emilia Clarke, donde Schwarzenegger es un ancianito, uh -huh mató a John Connor y se quedó sin un propósito entonces se quedó se quedó como ya cumplió su tarea ya cumplió su objetivo y en ese momento pues ya no tiene que hacer ¿no? ahí nos disfrazan que su idea era proteger a lo o sea, que él de algún lugar sacó esa imagen pero en una en un punto real si nosotros programáramos un t-800 como el con, con, con, como está con schwarzenegger nosotros nada le diríamos, no importa lo que hagas, lo que tengas que hacer, tu misión es acabar con John Connor. En cuanto mate a John Connor, el T-800 iba a quedar así, inmóvil. Qué ¿Por qué? Porque no tiene algo que hacer después de haber cumplido su misión, de haber cumplido su ciclo de instrucciones. Entonces, es complicada esa parte. Puede ser que haya, un, que haya como ciclos infinitos respecto al tiempo. Y que por ejemplo diga, no, pues terminas aquí y luego haces otra cosa, ¿no? O, o comunícate pasas para nuevas a un instrucciones. un modo de aprendizaje, ¿no? Ajá, que vaya como aprendiendo. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues comunícate para nuevas instrucciones. Y en estas nuevas instrucciones a lo mejor van otras decisiones. Entonces, esa parte es medio complicada definirla. Ese tipo de cositas, ese tipo de elementos pues son lo que podríamos aplicar el concepto de inteligencia. A elementos artificiales eh, artificiales entiéndase códigos de programación este hay corrientes eléctricas en los transistores perdón se me fue el avión aquí corrientes eléctricas en los transistores por ejemplo para que pasa esto pues, algo muy común si está oscuro enciende la luz si está si no está oscuro apágala eso no es necesariamente inteligencia artificial es un patrón ¿Qué pasa si está nublado? No está ni oscuro ni está despejado. O sea, ese tipo de cositas están a media onda, ¿no? Entonces se tiene que alimentar con el caso de las instrucciones. ¿Qué otra cosa puede ser considerada inteligencia artificial? Eh, la, el reconocimiento de firmas. El reconocimiento de firmas, Ese es... Eh, se basa en rectas, en, ¿cómo son? Son cuatro patrones, la línea recta, el valle, que es cuando están las estructuras planas, las curvas, las cimas, que es cuando nuestra firma tiene así bien bonito, ¿no? Como un arco iris, y los declives, que es cuando va hacia abajo algo. Entonces, esas, esos patrones reconocen y ya dicen, ah, pues sí, pero si no tienen almacenado previamente quién está firmando... No van a saber, y va a decir, persona desconocida, y no es porque sea necesariamente algo eh, inteligente, o sea, digamos que lo tiene como precargado, lo tenemos que ir alimentando. Hay un precedente, ¿no? Ajá, que tengan el precedente en la base de datos, incluso, por ejemplo, hay una librería de reconocimiento facial que es aterradora. Eh, no recuerdo, ¿Recuerdas no, cuando mamá. le empezaron a poner aquí en Facebook? Que ah, ¿sí? etiquetaban Bueno, que más bien detectaba una foto y, y decía Es tal persona, pero realmente era un Cuate que ni conocías Y empezó así, así como Como choque y hasta memes Sacaron de que Tras eh, reconocimiento facial Habían estado este, Incluso identificando gente prófuga De la justicia, de hecho creo que ya Ese mismo sistema lo usa ahorita El FBI, reconocimiento facial A través de redes sociales Sí, y lo aterrador es que es una librería abierta. O sea, sí. ustedes pongan ahí Face Recognition en Facebook y la van a encontrar a Face Recognition, pero en Python, para que puedan este, explotarla al máximo. Y sí, ponen en su webcam, esta cosa les abre un puerto. Bueno, el código tienen que montar, obviamente, su servidor WSGI para que puedan tener una página ahí en local que en ese momento les permita habilitar la cámara. Abren la cámara y esta cosa va, se conectan, a la base de datos, puede ser que sea una base de datos que ustedes previamente alimenten en local o la conecten a través de las APIs de Facebook. Las APIs de Facebook van y le dicen, ah, pues sí es fulanito y aquí, están sus, aquí está su perfil. Es, esa cosa es eh, peligrosa y qué es lo que hace la, la, la, la librería esta. Saca los cálculos de nuestras caras, así La geometría, las ¿no? formas. Nuestras, ah, pues este parte tiene calvicie que este tiene los lentes. ¿Qué pasa si le quito los lentes? Ah, se ve de tal forma. Entonces, en ese momento va y lleva, no lleva la imagen como tal. Lleva un grupo de cálculos, un grupo de caracteres raros. En el que está el reconocimiento. Se los pasa a Facebook y dice: Pásame esto, este patrón que se parezca. Y Facebook dice: A ver, déjame ver cuál tengo. Tengo estos cinco que se parecen. Y si encuentra el patrón Exacto, por probabilidades Es el que nos va a devolver ¿Qué quiere decir eso? Que por probabilidades Si yo, por ejemplo, tengo, estamos aquí, ¿no? Y pone esta cosa, va a encontrar eh, 87% De personas en un rango, por ejemplo De 100 personas, a lo mejor encuentra 87 que se parecen en la Barba, en ¿eh? los lentes en, No sé, en la forma de, de los, los labios uh -huh. En los ojos, ahí va a Encontrar 87 personas, ¿no? En el color De la piel va a encontrar, en un, en un bloque de 100 Va a encontrar 87, y luego, a lo mejor, dice, no, pues más específico, eh, aquí, por ejemplo, cuando sonríe, no es que le falte un diente, es que está separado. Entonces, ah, pues este, a ver, y de eso se reduce a siete. Y después dice, no, pues, ¿en qué otra cosa? Cicatrices. Y eh, ya busca como, ¿qué otra cosa? Y, ah, aquí tiene una cicatriz y se reduce a dos. Entonces, en ese momento en el que la probabilidad ya es más cercana, nos va devolviendo quiénes son los que más se parecen. Es, es muy bonito eso, bueno... Así platicado, pues, te ve bien padre, ¿no? Pero sí tiene su nivel de complejidad hacer ese tipo de cosas. Eh, se basa en una práctica que se llama redes neuronales. Es muy bonito porque la red neuronal, por ejemplo, almacena, aprende y almacena lo que aprendió. Y se puede conectar a otra cosa porque si esta no sabe, le pregunta a esta y dice, ¿tú qué tienes? Ah, pues tengo esto. ¿Se parece? entonces ah, Hay más o menos el 85%. Y nosotros en el set de instrucciones al momento de programarla decimos, si pasa del 85% es válido Si Muestra. pasa del, si es menos del 85% es negativo Entonces dice, ah, pues sí es válido Entonces dice, ah, es correcto Si sí cumple la el patrón no Y si sí es la persona Y si sí es el, el valor que estamos poniendo Entonces, como tal La inteligencia artificial puede progresar A que en un dado caso Ella misma se, se construya Se sobrescriba, escriba su código A sí misma en el mismo archivo Eh... Está complicado que lo haga por sí sola. Incluso, ya digo, si le hago un bloque de programación y luego acá le pongo así como que borrador y luego siempre quiero que, ah, es que este pedazo de código sí me funcionó, pero si lo pongo con el de arriba, se descompone todo. Entonces, ahí, por ejemplo, sería cosa que la inteligencia artificial me dijera, ah, pues cuando sí funcione, quito esto y pongo esto otro y pongo así, y, pero no lo hace. Incluso hace poco hubo un boom en el mundo de la programación, hace como seis meses, hubo un revuelo enorme de que los programadores íbamos a perder el trabajo, íbamos a perder el empleo, porque esta nueva tecnología ya programaba por sí sola, y no es cierto. Hay una nueva tecnología que se llama Copilot, Copiloto, y es una herramienta que usamos los programadores, que se conecta a una red de conocimiento. La red de conocimiento no es otra cosa más que toda la información que los programadores hemos almacenado en estos eh, Discos de almacenamiento, porque la palabra es muy técnica. En estos repositorios de programación, nosotros vamos colocando códigos desde el más básico, A más B igual a tanto, X igual a y todos esos. Entonces, conforme nosotros vamos programando, el copiloto va a internet y le dice: ¿Qué tienes puesto esto que se parece que está escribiendo este cuate? Y nos pone ahí, escribe esto, a, ah, presionamos una tecla, pum, vale, y ya vamos programando mucho más rápido. Pero no es que la inteligencia artificial como tal lo haga. Eso. Nosotros le vamos ahí más o menos como dando la instrucción. Va, va el, el copiloto va al repositorio de conocimiento y ya sabe, por ejemplo, cómo hacer una fórmula para calcular el área de un triángulo en base a las entradas que le demos. Y eso no es necesariamente que lo haga por sí solo. O sea, si yo dejo al copiloto solo, no hace nada. O sea, ahí se queda. Y si yo no le doy las instrucciones correctas al copiloto, el copiloto echa a perder la programación, se baja versiones que no son sube versiones y sobrescribe cosas que no son. Entonces, eso me enoja mucho y ya me ha pasado y suele ser medio molesto porque ya, es, ya hice una programación tres, cuatro noches antes, se me olvidó apagar al maldito copiloto, sorpresa, el copiloto ya sobrescribió todo el código, lo sobrescribió mal como él dijo, pero no porque lo hiciera porque él quisiera como hacerlo por sí solo, sino que el set de instrucciones que yo le he dado... Y, y la forma en la que he configurado mi entorno de programación, auto guardado, auto subir a la nube y todo ese tipo de cosas que yo hago para ahorrarme cosas de que Ay, se me olvidó guardar y se fue la luz, no, pues le pongo auto guardado, le pongo que lo suba inmediatamente a la nube por si se me pierde o lo que sea y el copiloto lo, lo almacenó en su base de conocimiento, de comportamiento, dice, ah, pues es que este cuate a cada rato guarda, este cuate a cada rato sube, ah, ya lo sé. Y cuando estoy haciendo aquí, este, sobreescribiendo código, ya vi que aquí tiene un código, etcétera, etcétera. Voy a dejar, en, vamos a dejar en la edición más o menos ahí para que vean. El copiloto lo que hace es, previamente en gris escribe el código, escribe un código que se jala de la base de conocimiento y dice, esto te puede servir. Si yo me equivoco, si yo me tardo 10 segundos en darle escape, pum, vale, lo pone. Y eso está mal. ...porque no le estoy dando la instrucción de que lo haga. Me imagino que fue lo que pasó con los partes de Facebook. ¡Ay, se están hablando entre ellos los robots! No, el set de instrucciones decía que se hablaran de una forma, se hablaran de otra. Y para ellos fue más eficiente hacerlo de una forma. Todavía no logro dominar bien al copiloto. O el copiloto todavía no nos este, acoplamos bien a trabajar esa parte. Pero, por ejemplo, cuando se hace la programación, pues sí ayuda mucho a que sentencias que son repetitivas... ¿Sabes qué, mijo? Estos llevan muchos este, ips. Adelante, vas, das, y va, se toma la base de conocimiento, me pregunta, ¿esto te sirve? Lo leo, así ah, adelante, pumba, vale, enter, y se sobrescribe, y se, y se escribe todo el código de una sentencia para, por ejemplo, eh, hace poco hubo un, hice una página para cálculo de metros de terrenos. Entonces, de un terreno de tanto por tanto, ¿cuánto nos va a dar? Ah, pues tanto, ¿y cuánto quiere? No. Ah, pues tanto, entonces secciónelo. Y, y esto lo que hace es leer el cuadrote de un terreno, por ejemplo, un, un ejido, una hectárea o algo así, y en cuanto los puede seccionar. No es que sea inteligente el terreno, sino que ya sabe que la base o que el área son cuadrados iguales, ¿no? Ah, lo cuánto. El... Es que está complicado, está medio abstracto explicar lo del área, ¿no? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? base por altura. Y eso nos da pequeñas partes iguales dentro del rectángulo y eso es lo que hace el programa que hice pues es fraccionar este terreno de tantas miles de hectáreas y ah, pues te van a salir tantas fracciones de terreno y ya pues todo lo que hace y eso le ayuda por ejemplo al cliente a que pueda seguir vendiendo terrenos y ese esa inteligencia esa inteligencia artificial pues la hizo entre comillas sola nada más tuve que decirle que era lo que yo lo que quería hacer Mucha gente cree que nada más le digo página de internet, este, hacer página de internet, crear consulta, Click. y ya está la página, enter, ya está la página en tres horas. Pues no, o sea, si, si nosotros les cotizamos una hora de trabajo es porque si dejamos que este copiloto, si dejamos que esta inteligencia artificial haga de las suyas, pues mete la pata muchas veces, y es muy común. O sea, en todo, este, hemos oído de casos que sí hacen cosas medio raras. ¿A qué se puede aplicar esta inteligencia artificial? Hay ejemplos muy este, novedosos que hablan de una inteligencia artificial que le pones tú en el texto, este, en un cuadro de texto le pones monstruo de tal color en una habitación y solita dibuja lo que ha aprendido. Aprendió que un monstruo debe de ser un ente así feo y no sé qué y debe tener pelo y lo dibuja. Es algo, pues, como digamos... Em... Pues sí, esperanzador que haya este tipo de cosas porque está aprendiendo todo lo que la gente le va poniendo, le va este, indicando. No quiere decir que es, que es medio abstracto. O sea, el, el concepto de aprender, o sea, yo puedo decir aprendo esto, pero en, en cosa de artificial es almacenar el patrón. O sea, yo lo veo y en lugar de decir está aprendiendo, a, está almacenando el patrón de comportamiento, está almacenando el, la clave de color, está almacenando los elementos por hacer. Algo muy, algo que por ejemplo, quiero poner otro ejemplo muy sencillo: el monstruo de Monster sin Sullivan. Sullivan, por ejemplo, no es que hayan dibujado pelito por pelito y le hayan. No, hicieron un patrón de un pelo del monstruo y le dieron movimiento. Pongan ustedes que hicieron cinco patrones distintos. Y cuando dijeron, ah, ya está, así es como se va a mover el pelo y vean el, la fluidez que tiene el monstruo cuando se mueve, cuando hace esto. En realidad no es que hayan hecho así, sino que hicieron los patrones y luego la inteligencia artificial concluyó el proceso de irlos eh, copiando. Digo, es que quiero hacerlo muy digerible. Tomar este pelo y ponérselo al monstruo, eh, que nada más eso no es otra cosa más que copiarlo, pegarlo y a lo mejor cambiarle tantito de color. Copiarlo, pegarlo, hacerlo un poquito más largo, copiarlo, pegarlo, pero son patrones aleatorios para el pelo. Si ustedes observan al monstruo Sullivan, tiene sus cejas y se le notan como una es más larga que la otra Y tiene un color y otro color y la sombra y cosas así y no es otra cosa más que pues tomar los patrones, ¿no? que puede tener el pelo como, como características El color, la, la forma, si es ondulado, si es, re, si es esterrizado, si es lacio, eh, qué otra cosa eh, Todo ese tipo de patrones lo ponemos y las entradas, pues, sería el tamaño de este pelo, el color, de dónde le da la luz, y todo ese tipo de cosas. Lo metemos eso en una matriz, digamos, aleatoria, y nos van a salir muchas cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en este caso del pelo de Sullivan, pues, era eh, el crecimiento así, en cierta forma, y cosas así. Y, y sí nos da como que lo programaron pelo por pelo. Híjole, no es cierto, ¿no? O sea, pusieron uh -huh. una matriz de no sé, 50 mil, 500 mil variantes y el, el objeto es que es algo muy abstracto de explicar. Si yo, por ejemplo, les dijera esta cosa, a ver si se alcanza a ver... Ah, no se ve. Es, un, es no uno de te estos te de toallas, ahí se ve. Okay. Esta cosa es una caja y adentro de esta caja hay toallitas este, desinfectantes. Desinfectantes. No es una caja, es un contenedor. Es una caja, en concepto es una caja, es un, es un prisma, en este caso circular, que adentro tiene cosas. ¿Qué es una caja? Una caja es un prisma rectangular que adentro contiene cosas. Entonces es un objeto, un objeto en este caso objeto caja, propiedad redonda, caja redonda, <risa> color roja, tapa roja, cuerpo blanco. Y no tengo otro ejemplo de caja, no no tengo otro ejemplo de caja, pero les puedo poner otro ejemplo así de... Okay, ah. una mera. Ah. Este también podría ser una caja contenedora de líquidos, caja de zapatos, eh, propiedades, material, cartón, color, eh, como yo, así. <risa> Cafecito. Cafecito. Entonces, ese tipo de cosas pues, se hacen nada más. Eh, es la programación orientada a objetos. Le decimos propiedades de esta cosa, ¿no? Pues este 10 centímetros de diámetro 10 centímetros de alto Y que sea circular X, que sea color X, rojo, X, color X, Y, Z no Ajá, X, Y, Z y ya sabe Y le vamos a poner Una matriz de formas, entonces En ese momento va, de, va a poder elegir Si es redonda, si es cuadrada Si es este, la forma Más óptima para contener Las cosas en la caja Entonces, si yo le digo, pues ahora En esta caja vas a guardar, no sé un, Una esfera no va a poner una caja triangular porque no va a caber. El, la, la cosa que va a estar dentro de la caja va a decir, no, no, no no no entra. Entonces eso ya puede decidir que ahí no va. Y no es necesariamente que haya sido como parte de una inteligencia. Ojo, no estoy diciendo, porque va a haber quien es que es un anciano de que tiene mil años y no está abierto a que la inteligencia artificial. No estoy diciendo sí. que como que no exista, tan existe que hay robots fabricando autos. Está el famoso, este robot de de Tesla, ¿no? que va, va viendo todo el entorno, va haciendo los cálculos y lleva a la gente del punto A al punto B. Sin embargo, pues es el mismo concepto, son patrones y va aprendiendo el camino. ¿Qué es lo que hace el robot? Va, este, escanea, aprende que por acá está el camino, aprende que debe de ir a determinada velocidad y cosas así. No quiere decir que no exista este concepto, digamos, fantasioso en el que a sí misma de repente cobra conciencia de sí misma. Claro que, o sea, ¿eh? ajá. como programador puedo decirles que la probabilidad es más fácil que si viven en la Ciudad de México en, el, en un piso alto, no sé, en el cuarto piso de un departamento, es más fácil que ahí los muerda un tiburón, a que un programa por sí solito, a que un código, a que un segmento de código cobre conciencia y, y de repente diga que estoy haciendo aquí como un tron Eso es prácticamente, está súper difícil que pase O sea, <risa> lo tenemos que programar para que sepa eh, que es consciente Y solamente eso se hace con instrucciones Sí es, sí es como darle conciencia, pero no es que esté vivo No es que pueda empezar a inventar cosas de la nada por sí solo Sino que tiene que tener un set de instrucciones Nosotros lo vamos alimentando y de ahí ya va tomando la mejor decisión para hacer la forma más óptima. Yo creo que en la parte de los comentarios les vamos a dejar un ejemplo de esta página que les digo, que ustedes le escriben ahí qué, qué es lo que quieren que dibuje la inteligencia artificial y, y la inteligencia artificial lo dibuja, les pone ahí el patrón, les pone lo que están pidiendo y hace el dibujo. Pero no es que lo haga por sí sola, sino que previamente un grupo de personas antes que ustedes Empezó a ponerle, ah, pues es, es, es este es lo otro, etcétera, etcétera. Y de ahí se fue, entonces, alimentando el conocimiento. Que es lo que humanamente nosotros podemos decir aprenden. Aprendió a esto, aprendió al otro. No, no es que haya aprendido, es que se fue alimentando, fue almacenando estos conocimientos. Fue entendiendo cuáles eran las diversas excepciones. Y de ahí, pues ya el patrón dice que el patrón de, de movimiento, el patrón de... De selección, el patrón de condicionales ya, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y de ahí ya va a poder elegir. Es algo medio abstracto, sí, es algo medio abstracto, pero es algo muy apasionante porque lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner como inteligencia artificial? Los niveles en los videojuegos, ¿no? Pones ahí nivel 4, nivel 6, híjole, y cuando jugábamos Street Fighter, por ejemplo, ¿no? este Ken ya se enojó o, o contra Bison, porque era tan difícil pelear contra Bison, ¿no? Pues porque los patrones de movimiento de este cuate eran mucho más rápidos, eran mucho más fuertes. O sea, el, el golpe de Chun-Li, por ejemplo, valía 5 y el de Bison valía 10, ¿no? Valía el doble. Entonces es mucho más complicado que en ese momento, digas, lo, lo, lo, te enfrentas a ellos por primera vez, ¡ay, es más fuerte, es más es rápido, no más, no sé qué! No. Cuando ya logras dominar el patrón de ataque que tienen estos cuates, entonces ya terminas el juego. Pero a final de cuentas no es que sean como inteligentes o que los muñecos en los videojuegos se terminen por enojar, sino que básicamente pues, a nosotros como humanos lo vemos y ¡Ay, lo hace solito! ¿no? ¿Qué está pasando? Pero no, o sea, básicamente están prearmados para que se compone de cierta forma. Y todos los elementos eh, de inteligencia que podrían ser como catalogados como inteligencia artificial es un punto medio controversial si lo platicamos así de una forma abierta eh, de una forma sencilla de explicar porque sí cuesta un poco de trabajo es correcto ahí de hecho este también existen unas leyes ya para ese tipo de interacciones que le llaman